Hola a la gente bella y preciosa de este planeta Vamos a centrarnos tomando tres de las respiraciones más deliciosas y completas que hayas tomado hoy Inhalando Exhalando por la boca Inhalando Exhalando por la boca. Inhalando por la nariz una vez más. Exhalando por la boca. Y ahora dejando que la respiración caiga en su ritmo natural. Así que te quiero contar que... Las investigaciones apuntan a que el factor más importante para nuestra felicidad es la calidad de nuestras relaciones. Y algo vital para tener relaciones excepcionales es la intimidad emocional. ¿Cuál es la de definición de intimidad emocional? En una relación donde puedes compartir tus pensamientos, tus emociones, anhelos, deseos más profundos, para tener intimidad emocional tienes que sentir una conexión profunda con, con otra persona. Es una cercanía entre dos personas que se sienten seguras mutuamente. Y cuando se habla de intimidad, muchas personas piensan que tiene que ver con intimidad física, pero no es así. Tenemos intimidad emocional con, con amistades, familiares, con niños, por supuesto con nuestras parejas. En esencia la intimidad emocional es sentirnos aceptados entendidos, que puedas ser tú mismo o tú misma, aceptada por quien eres, que podamos sentirnos escuchados, que haya vulnerabilidad compartida. Todos añoramos ese sentido de conexión. Estamos alambrados biológicamente para conectar. Tanto es así que nuestra salud física depende de conectar. Necesitamos ese sentido de conexión. Es hasta dañino para nuestra salud sentirnos solos y desconectados. El doctor Dean Ornish dice que no hay ningún factor para la salud más importante que la intimidad y el amor. Ni la dieta, ni fumar, ni ejercicio, ni el estrés, ni la genética, ni las drogas, ni la cirugía. Lo que más impacta en nuestra calidad de vida... Eh, o la incidencia de enfermedades o, y muerte prematura es la intimidad o falta de intimidad y conexión y ahora mismo hay, hay una epidemia masiva, bien terrible ocurriendo la epidemia de la soledad que pensabas que iba a decir el COVID, verdad? esa también nos está afectando mucho y está incidiendo en la epidemia de la soledad, pero la epidemia de la soledad es más dañina que hasta que fumar, o sea, es terriblemente dañada para nuestra salud también. Y ahora más que nunca, con todo este aislamiento, eh, hemos tenido que, que, que eh, estar tan separados y desconectados de otras personas a través de, de los procesos de esta epidemia que estamos sufriendo, esta pandemia. Eh, y a raíz de esto nos hemos hecho conscientes de la importancia de la conexión humana. Si no nos habíamos dado cuenta antes... Nos estamos dando cuenta ahora, ese impacto de esa falta de conexión, que muchas faltas nos hace compartir con otros seres humanos, ir al restaurante, estar en presencia de otros seres humanos, eh, experiencias compartidas, los juegos de los deportes en grupo, ir a un sitio, a un estadio, este, a, a un concierto. Hay tantas, tantas cosas que, que han creado este sentido de desconexión, ¿verdad? Y... La epidemia o el, la pandemia del COVID ha empeorado la epidemia de la soledad. La pandemia de la soledad, porque eso está en todo el mundo entero, de, de la desconexión. Y el caso es que, es que los humanos somos criaturas sociales. Esta desconexión, esta soledad eh, nos está afectando no solo nuestra salud física y mental, afecta hasta nuestro desempeño en el trabajo. Esta, y está agudizando este sentido de división de polarización en nuestras sociedades verdad que sí como que la polarización ha aumentado tenemos que analizar y, y, y ver qué cuál será la causa de esto y cuando dije ahorita que, que estábamos eh, alambrados biológicamente para conectar estamos alambrados biológicamente para conectar qué quiero decir con esto los seres humanos necesitamos de otros para sobrevivir. Especialmente cuando estamos creciendo. O sea que nacimos al alambrados para conectar. Imagínate esto. Una tortuga pone un huevo y se va. Esas tortuguitas pueden crecer y sobrevivir lo más bien, sin ninguna ayuda, completamente solas. No necesitan compañía. Los pájaros, otro ejemplo. Entre 8 y 12 días salen volando del nido, luego son completamente independientes. Los osos, 17 meses con su mamá y luego arrancan y se van. Y los seres humanos, ¿cuánto tiempo pasan los seres humanos criando a sus criaturas? 15 años, 20 años, toda la vida, años y años y años, ¿verdad? ¿Qué distintos somos a otras especies los seres humanos necesitamos ser cuidados por muchos años necesitamos estar en comunidad para sobrevivir también por eso y muchas razones tenemos este deseo innato de conectar eh, hemos evolucionado para vivir en comunidad para, para ayudarnos los unos a los otros para compartir experiencias de vida pero conectar profundamente no es solo estar en presencia de otros uno puede estar con otros y sentirse solo, porque no hay intimidad emocional. Si estás en una relación sentimental y sientes que falta algo, o sientes soledad en esa relación, bien posiblemente es porque hay una falta, ausencia de intimidad emocional, o necesitas más intimidad emocional. O si sientes soledad en, en relación a tus amistades, chequea cómo está la intimidad emocional. Todos necesitamos sentirnos conocidos profundamente, vistos, aceptados, queridos como somos. Por eso es que es importante valorar la conexión emocional y tomar pasos para crear más conexión emocional íntima. Es algo que le falta a muchas relaciones, tanto de amistad como relaciones románticas, como en nuestra familia, con los niños. Uno puede tener pareja, muchos amigos, y sentir soledad. Y quiero, quiero compartirte que, que yo no soy la persona más erudita sobre este tema de intimidad emocional. Lo que voy a hablar aquí son cosas que he aprendido en mi anhelo de tener más intimidad emocional en mi vida. Y he ido mejorando poco a poco con el tiempo. Y todavía me falta camino por recorrer. Pero sí voy a compartir lo que, lo que me ha funcionado. Así que, ¿cuáles son los tips para aumentar la intimidad emocional para sanar, sanar nuestro mundo emocional primero ¿okay? una base importante para tener intimidad emocional es la comunicación si no puedes comunicarte con una persona no vas a llegar a un nivel donde puedas sentirte entendida o conocido o aceptada para mí es, es tan vital sentirme entendida y para sentirme entendida, tengo que sentirme escuchada, que haya buena comunicación. Es igual de importante que ser amada. Si yo no me siento entendida, siento que hay una desconexión. Así que tip número dos. Aprende a escuchar profundamente. La comunicación es esencial. Y solo ocurre cuando las personas realmente se escuchan. Eh, escuchar para comprender, no para contestar. Escuchar es el factor más importante para nuestras comunicaciones. ¿Alguna vez te ha pasado que tuviste una experiencia en tu trabajo o en la universidad, entonces llegas a tu casa a contárselo a un ser querido y la persona rápida te interrumpe para darte consejos, soluciones, o decirte lo que tienes que hacer. Qué frustrante, ¿verdad? Yo no quiero que soluciones mis problemas. Lo que quiero es compartir contigo lo que me pasó. A lo mejor ya yo tengo la solución. Lo que quiero es que sepas qué me pasó. Que me acompañes. Que sepas lo que estoy sintiendo. Lo que pasó, está pasando en mi vida. Así que escuchen silencio sin interrumpir. Lo mismo pasa con los niños. A lo mejor llegan de la escuela a contarte algo y rápido interrumpes a darle instrucciones. Y lo que tiene que hacer, la intimidad emocional es vital para que nuestros hijos puedan venir a nosotros y nos cuenten lo que más les preocupa, lo que les asusta, lo que les molesta, lo que les inquieta, lo que les interesa, qué les apasiona. Incluso decirnos qué es lo que están necesitando y no están obteniendo de nosotros. La peor experiencia que le puede pasar a un niño es no poder hablar de las experiencias que está pasando y la soledad con la que tiene que vivirlas por falta de intimidad emocional en su hogar. Y especialmente intimidad emocional con papá, con mamá. Si no hay buena escucha, no hay intimidad emocional. Un niño no podrá sentirse lo suficientemente seguro, protegido, como pa para poder contarte lo que le está pasando, para poder buscar refugio en, en, en sus padres. Así que aprende a escuchar en silencio. Dice Ralph Waldo Emerson, hay una diferencia entre verdaderamente escuchar y esperar tu turno para hablar. Por lo tanto, el próximo tip es no dar consejo. Ah, esta va a ser difícil de entender, de aplicar. <risa> yo antes pensaba que cuando alguien venía a decirme algo, yo tenía que, que tener algo que decirle, un consejo, una solución. Y, y esto cambió cuando empecé a practicar mindfulness relacional. Presencia mental en tus relaciones. Y ahora cuando escucho a alguien, eh, hago el esfuerzo de mover mi atención a escuchar en vez de que mi atención esté en lo que les quiero contar, o decir que les voy a contestar. Eh, y he notado que, que la gente realmente aprecia esa presencia mental. Escuchar a las personas con esta presencia amorosa, conectada, es mucho mejor que dar consejo. Escucha para acompañar y no para contestar. ¿Qué es lo que los seres humanos más añoramos y deseamos? Quiero que me escuches. Quiero que me acompañes, que me validas, que me entiendas, que me sentime entendida. Es mejor estar en silencio y hacer preguntas para entender y la gente te cuente más y se abra más, que estar interrumpiendo y estar dando consejos, soluciones. Las personas tienen la capacidad de llegar a sus propias soluciones. Eh, claro, que hay personas que, que quieren escuchar tu opinión, y en ese caso pausa antes de contestar y si no te han pedido tu opinión y se las quieres dar pregúntale te gustaría escuchar mi punto de vista te gustaría escuchar mi opinión esto es difícil de hacer es un cambio eh, en nuestros hábitos eh, en la comunicación así que tip número 4 importante permítete hablar de las emociones Date permiso a hablar de las emociones. Entra en conversaciones donde se hable de emociones. Ten la disposición de involucrarte en estas conversaciones sobre las emociones. Sentir emociones, procesarlas. En vez de estar hablando sobre ideas, pensamientos, lo que hice ayer, lo que hice mañana, este, tenemos unas conversaciones bien superficiales, tan constantemente. Entonces, siempre estamos hablando pues, de... de de las cosas a ser, eh, sí muy, muy, muy por encimita, muy superficial. Habla de cómo te sientes. Nosotros tenemos una vida interna tan rica. Compártela, déjate ver. Es importante poder hablar de cómo nos sentimos. Y muchas veces estamos perdidos en nuestra cabeza en conceptos, en el hacer. Somos seres humanos. Sobrevivir todo lo técnico en nuestra vida ¿verdad? para sobrevivir. Pero no estamos en contacto con nuestras emociones y por eso no hablamos de ellas. Por eso es que es tan importante dirigir tu atención hacia con conectar con tu cuerpo, tu corazón, Dirige tu atención hacia adentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo? ¿Qué, qué emociones están fluyendo a través tu de tu corazón? O sea que tenemos que pulir la nuestra antena interna. Eh, para poder hacer esto pero, pauso para decir ojo, darle descargas emocionales a una persona para que sienta lástima o para causarle culpa no es intimidad emocional eh, yo, así que tengo que hacer una pausa en este momento me imagino que hay hombres escuchando esto y diciendo y pensando oye, ¿Cómo yo voy a hacer eso eso de hablar de las emociones eso es como una cosa de mujeres es un tema de las niñas este... Eh, y estoy aquí para decirte que eso no es correcto hay mucha programación so social o cultural errónea ¿verdad? para que los hombres no demuestren sus emociones no hablen de las emociones a lo mejor alguna vez escuchaste la frase de alguien los varones no lloran los nenes no lloran o se los repetiste a alguien esto crea mucho bloqueo mucha socialización en nuestras culturas está dirigida a que los hombres no sientan emociones. No hablen de ellas porque eso no es masculino. Y eso no es correcto. Estas ideas son muy dañinas para los hombres y sus relaciones interpersonales. De hecho, hay, hay hasta teoría, ¿no? hay, hay hasta algunos eh, estudios que se están haciendo eh, para ver por qué es que eh, en ciertas culturas los hombres eh, tienen menos longevidad que las mujeres. Y hay teorías que piensan que esta es una de las, de las razones, porque no, no tienen esta apertura de hablar de las emociones, entonces uno traga y traga y explota y eso va a arrepentar por algún sitio. Así que nota ese hábito en ti y, y muévete, muévete en la dirección de cambiarlo, investiga cómo puedes eh, ir cambiando ese hábito. Tercero, valora la vulnerabilidad sí, escuchaste bien valora la vulnerabilidad la vulnerabilidad es una fortaleza salte de tu zona de confort eh, porque no vas a poder tener intimidad si no te haces un poco vulnerable y ambas personas se hagan vulnerables y puedan compartir qué es lo que realmente está pasando dentro de ti todos tenemos como esta armadura interna verdad, protegiendo nuestras verdades o o las partes de nosotros que hemos decidido que, que necesitan protección. Si no tienes el valor de ser vulnerable, no vas a poder compartir partes más profundas de ti para que la otra persona te conozca. Entonces, no vas a poder crear una conexión emocional profunda. Si no generas comodidad con la vulnerabilidad, no vas a poder tener intimidad emocional. Eso es, es, es ley. Para poder conectar con las emociones de otros, tienes que estar en contacto con las tuyas. Y todo esto requiere un valor de hacerte vulnerable. Y te recomiendo que mires mi video. Tengo otro video en, en este sitio eh, donde hablo sobre la importancia de la vulnerabilidad y cómo, cómo cultivarla. Algo que crea apertura eh, y, y vulnerabilidad es como desarrollar compasión hacia nosotros y hacia otros. Eh, recordar que, que otros seres humanos son vulnerables y nosotros también. Todas las personas que conocemos siempre van a tener vulnerabilidades que serán parte de ellos. Y recordar esto genera un poco de compasión. Voy a compartir contigo este poema sobre esto de Miller Williams que se llama Compasión. Y dice así, Ten compasión contigo, quien quiera que te encuentres, incluso si ellos no quieren. Lo que parecen ser manos modales, mal genio o cinismo, siempre es una señal de cosas jamás oídas, jamás vistas. No sabes qué guerras tienen lugar allá abajo, donde el espíritu se encuentra con la carne. Ten compasión con quien quiera que te encuentres. Ten compasión contigo por las batallas y las guerras que están pasando allá, donde el espíritu se encuentra con la carne. El próximo tip es aceptación. Para poder tener vulnerabilidad y decirle a alguien cosas más profundas sobre ti, tiene que haber como este sentido de aceptación incondicional de ambas partes. Este te quiero exactamente como eres. Había un personaje en la televisión en Estados Unidos que se llamaba el Señor Rogers. Él se pasaba repitiéndole a los niños esto constantemente cuando hablaba con ellos. En las canciones, cuando hablaba, le decía, te quiero exactamente como eres. Esas son palabras que todos anhelamos le damos a escuchar. Y tienes que generar este sentido de aceptación. Para poder hablar con una persona en quien confíes, tiene que haber ese sentido de aceptación, saber que esa persona no va a salir corriendo o que te va a juzgar por lo que dices. No es tan fácil encontrar personas así, pero es algo que se puede cultivar. Tenemos que regar la voz. Por eso es que me encanta tanto el movimiento de, de, de mindfulness de crear más presencia mental. La práctica de, de mindfulness o presencia mental nos invita a prestar atención con apertura, sin juzgar, tanto a nosotros mismos como a otros. Mientras más practiquemos la, la práctica de presencia mental, más vamos a cultivar una mente que acepta, que nos juzga, que, que observa, que entiende, que puede sostener lo que está pasando en tu experiencia ¿no? con aceptación. Escuchar y sostener a otra persona con aceptación. Esto es algo que de verdad puede transformar nuestras relaciones. Por lo tanto, el próximo tip es no juzgar. Y a lo mejor estás pensando, que okay, si no puedo juzgar, ¿cómo voy a tomar decisiones? Necesito juzgar. Pues te cuento que, que no, que no necesitas juzgar para tomar decisiones. Hay algo que se llama discernir. Hay una diferencia entre juzgar y discernir. En juzgar hay como un elemento de rechazo, de aversión, hay, hay prejuicios, hay sesgos, y esto cierra, tranca, no hay apertura. Pero en discernir hay una, una ecuanimidad, una claridad mental, una curiosidad. Okay, voy a analizar esto con ecuanimidad, sin, sin rechazo o apego. Eh, discernir viene como desde otro lugar, es como una mente abierta es poder acoger lo que otro dice sin reactividad o tratar de controlar. Cuando hay apertura, eso es lo que se crea, esa atmósfera. Algo que a mí me ha ayudado a, mucho a juzgar menos es el sustituir, el juzgar con curiosidad. Sustituye juzgar con curiosidad, a ver qué pasa. Poniéndote curiosa o curioso sobre la que la persona está diciendo. Si estamos enfrascados en nuestras opiniones, juicios, estamos dejando de tener curiosidad. Curiosidad sobre cómo la otra persona se siente, por qué se siente así. Así que ponernos curiosos, eso es tan importante, sustituye el juzgar con curiosidad. Sexto tip, vea psicoterapia, ¿Okay? a mí me ha beneficiado muchísimo ir a psicoterapia, porque en una relación terapéutica tú vas ensayando el, el abrirte, el ser más vulnerable, el contarle a alguien todo sobre ti en un ambiente seguro sabiendo que, que no vas a ser juzgado eh, y esto eventualmente lo puedes trasladar a tus relaciones en la vida, es algo que puedes ir practicando una y otra vez hay que practicarlo mucho y por eso es que es bueno tener una relación terapéutica con alguien porque te, te da la oportunidad de, de seguirlo practicando Particularmente si, si no es algo que estuvo en tu casa, si no creciste en una atmósfera donde había intimidad emocional, es una destreza que tienes que aprender y hay que practicar. No es algo que va a venir así como que, ah, sí, quiero intimidad emocional. No, no es una decisión, es un patrón nuevo que tú estás creando en tu, en tu mente, en tu sistema nervioso. Y, y quiero compartirles que a mí me tomó mucho tiempo eh, encontrar una, una psicóloga con quien pudiera sentir que me funcionaba, que, que había esa, ese clic. ¿no? Eh, así que si, si vas donde un terapeuta que, como que no, no, ni frío ni calor, no te resuena contigo, no hay, no hay esa resonancia emocional, busca a otro. Y si ese no te funciona, busca a otro. A lo mejor tienes que ir a tres o cuatro. Antes de que encuentres un terapeuta, un psicólogo con quien tú tengas esa resonancia emocional. Eso es importante y lo vas a encontrar. A mí me tomó tiempo también. Yo busqué o sea, con varias personas hasta que encontré la que era. Esta es la persona, esta, esta psicóloga a quien eh, le tengo tanto aprecio y mucha eh, gratitud realmente. Mucha gratitud por esa relación en mi vida. Una de las relaciones más importantes de mi vida. Eh, así que sácate de la mente, okay, Este pensamiento erróneo de que, de que la gente que está muy mal es la que la gente que va a los psicólogos. Eso es, es erróneo. O sea, la, realmente mi experiencia es que la gente que va a los psicólogos tiene mucha salud mental. Así que suelten ese miedo, ese tabú. Eso no es verdad. Ese embuste no es verdad, como decimos en Puerto Rico. <risa> así que... Tip número 9, practica la meditación. Digo, tip número 7. <risas> practica la meditación de presencia mental. Asimismo, como lo escuchas, esta práctica de presencia mental de mindfulness te va a ayudar a hacerte más consciente de lo que está pasando dentro de ti y afuera de ti. Es como desarrollar estas dos antenas. Te ayuda a sintonizarte conectarte con las sensaciones corporales, identificar qué emoción está surgiendo. Tenemos que sintonizarnos a nuestra experiencia y mundo emocional. Uno siente algo bien especial cuando está en la presencia de alguien que, que cultiva esta conciencia. Tengo amigas que, que hacen mucha práctica de mindfulness, una amiga en particular que, que estoy pensando. Cuando me reúno con ella, eh, algo diferente se siente, no es como otros seres humanos sí, ella es un ser humano como cualquier otro es divorciada con una niña este, no hay que estar en una cueva <ríe> por 50 años <ríe> para desarrollar esta presencia cualquier persona la puede desarrollar todos tenemos la capacidad de desarrollar esta presencia amorosa conectada solo que tenemos que dirigir nuestra intención a eso y dedicarle tiempo, y práctica. Eh, yo siento realmente que, que, que mis destrezas para escuchar han cambiado desde que practico mindfulness. La práctica de observar y sentir lo que siento, eh, sosteniéndome con esta presencia amorosa, me ha ayudado mucho a conectar más conmigo mismo. Y también me ha ayudado a poder conectar más con otros. Para poder conectar con otros, tienes que conectar más contigo. Si te conoces a ti, vas a conocer mejor a otros. ¿Cuáles son tus pensamientos, tus emociones, sensaciones corporales ocurriendo? ¿Hay tanto que conocer dentro de nosotros? El poeta Rumi decía, nosotros no somos una gota en el océano. Somos un océano en una gota, que mucho hay por, por conocer. Eh, hay gente que quieren tener unas aventuras grandes en su vida entonces se van a la, a la mon al monte Everest eh, deportes extremos no hay que hacer nada de eso <ríe> <Si> todo, <ríe> hay un deporte extremo sí. <ríe> una aventura bien grande que podemos eh, <ríe> eh, caminar en la vida es la, la aventura de conocernos a nosotros mismos eso es más emocionante <ríe> que que subir a monte Everest, definitivo, por lo menos para mí. Así que puedes traer inclusive esa presencia mental, esa conciencia plena para darte cuenta qué está pasando dentro de ti cuando escuchas a alguien, darte cuenta si estás entrando en reactividad o cerrándote o si realmente estás escuchando. O si estás pensando en lo próximo que vas a decir y realmente no estás escuchando. Por eso es que hay que pulir esa antena interna, ¿no? para poder escuchar y conectar con otros. Así que, tip número 8. Un ambiente seguro para abrirte. O sea, un ambiente donde haya seguridad emocional. La realidad es que para poder bajar la guardia y ser vulnerables, necesitamos sentirnos seguros. Así que tenemos que estar bien autoconscientes de qué es lo que, que nos trae seguridad y conscientes de qué, qué es lo que hace sentir seguridad a otra persona. Si esa otra persona está a la defensiva, si es sarcástica, si es crítica o tiene el hábito de avergonzar, no hay una base segura emocional. No hay una base de seguridad emocional para comunicarte. Y sentirnos emocionalmente seguros quiere decir internamente relajados y abiertos. Cuando somos íntimos, nos sentimos conectados. Y cuando no estamos conectados, nos sentimos distantes, autoprotegidos, cerrados. ¿verdad? Una intimidad que nutre, surge cuando las barreras se derriten, cuando los corazones se abren. Así que el respeto, la amabilidad, el aprecio, el amor, crean las condiciones necesarias para que haya seguridad y entonces profundizar en el amor y la intimidad esto es importantísimo en el caso de intimidad emocional con los niños nota si los niños en tu casa no te cuentan o te comparten sus interioridades esto usualmente se debe a que no hay un ambiente suficientemente seguro y amoroso para para eso si pones en práctica los tips de los que estamos hablando aquí, y te propones a que haya más intimidad emocional en tu hogar, lo vas a lograr. Y, y este ambiente de seguridad lo crean los adultos. ¿okay? Te toca a ti crearlo. Así que aprende, investiga, eh, practica, para que puedas crear ese ambiente de seguridad y de intimidad emocional. La intimidad emocional con los niños es tan importante, porque si ellos pasan por una experiencia de maltrato, o abuso, necesitan un ambiente bien seguro, bien amoroso, tierno en su casa para poder hablarlo. Y tú te quieres enterar ¿verdad? si tu hijo o tu hija ha sido maltratado por alguien. ¿Verdad que sí? Importante. ¿Qué bloquea la intimidad emocional? O sea, ¿qué, qué no hacer? ¿Ok? Como dijo ahorita, el sarcasmo, la crítica, avergonzar, defensividad y por supuesto, alguien que es maltratante. Con alguien que es maltratante no se puede tener intimidad emocional. Es claro que no vamos a estar compartiendo nuestras emociones y pensamientos más íntimos con cualquier persona, pero sí necesitamos identificar personas en nuestra vida con quien podamos hacer esto. Así que si la otra persona con quien quiere tener más intimidad emocional no está en tu mismo canal, va a ser bien difícil tenerla con esa persona en particular. Esa persona tiene que estar en la disposición de desarrollar estas destrezas que hemos estado hablando aquí. Y es triste, pero, pero hay personas que no pueden tener intimidad emocional, ya sea por la historia de su vida, porque tienen mucho miedo, historial de trauma, no están listos. Y esa es la realidad y es difícil de aceptar cuando tú quieres tener más intimidad emocional con alguien y esa persona no es capaz eh, y hay que conectar con esa realidad y el poder identificar lo que es bien importante si tienes una sensación de que no puedes compartir pensamientos o ideas con tu pareja porque si lo haces trae problemas o reacciones si te sientes así a menudo, hay, hay trabajo que hacer en pareja. Así que te recomiendo que busques un terapeuta que, que los pueda ayudar en este proceso. Como estamos tan socializados a no sentir emociones, quiero que hagamos una, una meditación corta para aprender a identificar qué emociones están pasando y relacionarnos con ellas. Dijimos que un aspecto importante para la intimidad emocional es hablar de las emociones. Pero si, si no sabes qué emociones estás teniendo, ¿cómo vas a poder hablar de ellas? Así que ya hemos completado los tips y, y vamos entonces a hacer una, una meditación. ¿okay? Comienza a traer tu atención hacia adentro, a tomar una postura cómoda, relajada. Suaviza tu cuerpo. Date permiso a sentir lo que sea que estás sintiendo en este momento. A lo mejor hay sensaciones o emociones surgiendo por lo que escuchaste y vamos a hacer una práctica de etiquetar emociones. Primero, haciéndonos conscientes de la respiración, vamos a tomar varias respiraciones profundas para permitirle a tu cuerpo relajarse. y ahora deja que tu respiración caiga en su ritmo natural siente todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo nota las sensaciones a lo mejor hay frío, calor expansión contracción mírate con el ojo de tu mente y siente el mundo de sensaciones ocurriendo en tu cuerpo en este momento. Nota como la sensación más llamativa es la sensación de la respiración. Como el cuerpo se mueve cuando inhalas, cuando exhalas. Y ahora suelta tu respiración y trae tu atención al centro del pecho, a ¿no? tu corazón, al esternón, y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo?, ¿qué emociones estoy sintiendo aquí ahora? Si no hay emociones fuertes, quizás estás sintiendo tranquilidad, Quizás es curiosidad. Quizás es algo más profundo ocurriendo, como nostalgia o tristeza. A lo mejor lo que hay es alegría. A lo mejor hay preocupación. O quizás hay soledad. A lo mejor estás teniendo muchas emociones. Trata de identificar la emoción más fuerte que estás sintiendo. Y dale un nombre. Así que silenciosamente, en medio de tus emociones, usa tu cuerpo como una antena. Quizás estás solo recibiendo señales débiles. Déjate estar consciente de qué emociones están percolando tu cuerpo. Y cuando identifiques una emoción y tengas un nombre para ella, repitiendo ese nombre tres veces, en un tono bondadoso, con una voz gentil, por ejemplo: Aburrida. Aburrida. Aburrida. o alegría. Alegría. Alegría. Siempre usando un tono bondadoso y gentil, no importando cualquier emoción que esté surgiendo. Todas las emociones están bienvenidas, ya sean agradables o desagradables. Solo estamos nombrándolas amorosamente. Y ahora regresa a tu respiración. Regresa a sentir tu respiración. Siente la respiración. Y ahora vamos a comenzar a alternar entre sentir la respiración, y regresar a sentir tus emociones, de una manera relajada. Es que vuelve otra vez a sentir la emoción, ponle la etiqueta, nómbrala, y luego regresas a tu respiración. Uh -huh. Repite el nombre de la emoción tres veces, en un tono amoroso, Y luego regresa a tu respiración. Si sientes que la emoción es muy fuerte y te está abrumando, puedes siempre re regresar a tu respiración y quedarte con tu respiración un rato. Solo respira. Siente cada respiración. luego regresas otra vez, nota la emoción y la nombras, nómbrala tres veces, un tono compasivo, inclusive quizás puedes poner una mano en tu corazón y sentir el calor de tu mano, sentir el apoyo de tu mano, no importa lo que estés sintiendo, siempre te puedes sostener con este calor, con esta ternura poner tu mano sobre ti y sentirla crea esta atmósfera reconfortante te conecta con la bondad dentro de ti esa bondad que te trajo aquí a escuchar este tema conectando con ese deseo de ser feliz Sintiendo el calor de tu mano, sintiendo la bondad innata y respira, quizás respirando a través de tu corazón. Y si surge la emoción y llama tu atención, le pones de etiqueta, la nombras varias veces y luego regresas a tu respiración. Notando una vez más qué está pasando en nuestra experiencia, qué efecto ha tenido esta corta meditación. Y vamos a terminar, voy a tocar unas campanitas para terminar. Y al ir por tu día, siempre recuerda que puedes refugiarte en tu respiración y que las emociones son más llevaderas si las nombras, si las etiquetas. Espero que esto haya sido de beneficio para ti. Recuerda que el autoconocimiento es la aventura más grande que tú puedes tener en tu vida. Vale la pena. Caminar este camino y explorarlo. Que tengas un lindo y bendecido día.